en este momento que es una excepción porque tenemos para ustedes desde el al Mixi, a Un saludo a Guillermo Reña de Apatzingán, Michoacán, y échele cochazos viejo mañoso y guarache de tres piquetes y un sombrero panameño en el hombro un de agua machete funda de cuero de sola sol trabajaba cuando viví en el cerro Ahí está, ahí está, En clases, también se las puedo dar. Con este saludo para Chihuahua. Hola, mi gente, ¿cómo están? Les quiero mandar un saludo a mi reina hermosa, grande, grande, Lil se La reina de los palpeos, 89.7 de parte de su amiga Lil se tira y échale borrazo a Dios, que no escuchen la radio. ¡Porque el pueblo! ¡Me por mi ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿El dueto para cuándo? Ay, es, tú eres el que manda, siempre. No, ya la... ya, ya, ya. Mira, chulito, ponte las pinches pilas. <risa> ya nos manda la guerra, no. <risa> Qué guapa. Mira, mira. Todos mis hijos son bien grandes. Y es mi hija y es la y es la Pepe, presidenta Ay, de la no. compañía. Ella ya sí. ahorita las puertas de la es la Chulita. Oh, Dios, ¿no? y ella siempre me gusta los dos? tengo 36 y ella tiene 20 A mí no, porque no, los dos no los tengo con los dos no los tengo con los dos quiero todos los dos <risa> ¿No te quieres usar esa máscara? Sí. ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Pero para año, y le adoro un gol al diablo, a quien te gusta de cuero, de solazón trabajaba cuando viví en el cerro. Quítese la esta, mejor ya. ya